En el tepa, Jesús o ya ignépa de Canat, el de Galilea, el y tocas Tiberias. Mieke gente tí, o ya llaman Jesús, porque oquitalia, nguéjueite tzafkaneskayome, tleno quinchivaya, y cua en cocosque. Jesús o tlecoquite tzetepe, y va un pomotali, y va un Y cua co, y a, siti, vitz, y mil vivin judíos, tlen, y, tocas Pascua. Y con Jesús o que gente este, o pe y o Kilvin Felipe. cantico batibes pan para no, no, no, no, no, no, Y con Kilvin Felipe para no, porque no, no, no, no, no, no, no, felipe no, tlatico no, o no, denario de pan que laga mesli para y cuacó Andrés Ignacio Simón Pedro, tenéis que, no es que ocat como máxti de Jesús o Cristo. Ni cada set que sete el potzín de Cebada y va michime, pero amo casilis para noche ti. Y cuacó Jesús o Cristo. Shki mil vica noche ti mamot la Y te lugar oca, tazacayo, iba o cat casacayo. Y que mis mácuilipán de Cebada. Y cuacó Jesús o contilan que mácuilipán y va quitasos camas Dios. Satepa o que maquio ma iba jefa o pekinche chelilia, nochtitlenopa o yechetoka, no iskiko kichi y camichime, iba nochtit cualio tlaquaque hasta cano iba y quaknochtit yo Jesús o que milfi machtique, si en pedazos te nos sobraro, a mitla majitla cabe, o cololoque en pedazos te nos sobraro de yejomaku y pan de cebada, iba o quintemitisque, Mastra tlivanome chiquime, y, y con gente, que en te en es Jesús más de de y de Pero Jesús o que cuenta ni que jefa a fuerza o que ni que a para mayeto, güey Por eso Jesús o que se vuelta o ya y pantepet para un palletos y sel